El informe está centrado en unas comunidades colombianas, que son las comunidades indígenas. Pero yo creo que también le tindre una mica presente el contexto en general del país. ¿eh? Creo que es de los países que continúen diríamos, teniendo un contexto de violencia.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 que tienen armados, que en su momento van ser armados, o van estar formados, y de alguna manera organizados por las fuerzas públicas, pero también hay vinculaciones muy profundas a i amb y a ambos poderes políticos-económicos que regían al el país. Aquellos grupos armados, tanto los paramilitares como no, estan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 Atrocidades, entonces comentamos los hechos y documentamos, en primer lugar, nueve asesinatos. Están en el informe los detalles y las circunstancias. En segundo lugar, ataques, amenazas y presencia de grupos armados. Entonces, aquí reseñamos en detalle eh, siete casos concretos de agresiones donde están involucrados grupos paramilitares, el Estado y las guerrillas.